En la naturaleza, cualquier método es bueno si te mantiene con vida el suficiente tiempo para reproducirte. En las larvas de varias subfamilias de escarabajos Crisomelidae, se cubren con sus propias heces y las transportan como una mochila. Este escudo fecal contiene sustancias químicas de las plantas de las que se alimenta que repele a los depredadores, por si intentar comerse a un animal siempre cubierto por sus propias heces no fuera ya de por sí un repelente. Además. Por si no era lo suficientemente desagradable, en estas pueden incluir los exoesqueletos que mudan. Según la especie, la consistencia de su defensa cambia, pero todas pueden elevar su ano como una ducha de chocolate.